Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que el precio de, la, de, de los impuestos sean del 75% del valor de la cajetilla. En México es del 60% aproximadamente. Todavía no cumplimos con, esa, con, esa, con ese porcentaje en algo que nosotros nos hemos comprometido como nación, que es el convenio marco para el control de tabaco, donde es una, un abanico de herramientas que permiten disminuir la demanda de, el, de los productos de tabaco, que son pues en este momento una, el consumo de tabaco es pues también una pandemia, ¿no? Algo que causa muchos efectos eh, colaterales, es factor de riesgo para muchas, muchas enfermedades y que recauda en realidad este, este impuesto pues mucho menos de lo que la, la población y de lo que gastamos como nación en, en, en atender la salud por eh, las consecuencias del tabaco, ¿no? Nos gastamos 180. 187 mil millones, un poquito más anuales en los efectos que tiene el, el tabaco en las, en las vidas de, la, de, las, de los mexicanos y de las mexicanas y solamente recaudamos un poquito más de 43 millones de pesos, es decir el 23%. Así que eh, el aumento a los, a los impuestos para los productos de tabaco es algo que claramente disminuye la demanda, es una de las acciones que disminuye la demanda, evidentemente tiene que haber mucho más, pero es totalmente efectiva para este propósito.